Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Guillermo Almada termina molesto con el empate frente al Club Puebla. El director técnico uruguayo Guillermo Almada del Santos Laguna dentro de la Liga MX terminó molesto con el resultado de su equipo frente al Club Puebla en su encuentro de la jornada 9 del torneo Apertura 2021. Hicimos mejor el segundo tiempo que el primero, pero Puebla fue un rival con muchísima gente defensiva. Fue cortado con muchas faltas, nos costó hilvanar jugadas, fueron las palabras de Guillermo Almada. El entrenador habló en conferencia de prensa tras el empate frente al Club Puebla, donde destacó que realizaron un mal primer tiempo en el Estadio Corona, por lo que en la segunda mitad se tuvieron que emplear a fondo para rescatar el empate. Guillermo Almada también recalcó que le perjudicó al plantel del Santos Laguna el juego del pasado miércoles donde cayeron en las semifinales de la League's Cup frente al Seattle Saunders por la mínima diferencia.